Nelson Ignacio Báez Valenzuela, primer mes. Inocencio Alfonso Gómez Vázquez, quinto mes. Félix Mejía Abreu, quinto año. Azucena Mata de Lara, Rafael Antonio Mendoza y Pedro Blanco Rosario. Felicitamos en su cumpleaños a doña Consuelo Luceta Viuda -san quien cumple hoy 95 años de edad y nos sigue todos los días a través de la televisión. Dios nuestro Señor le permita seguir conservando su lucidez y su alegría de vivir en paz y en salud. Muchas felicidades. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, reverendo Padre Kennedy Rodríguez. Acompañado por el diácono Rafael Martínez y acólitos Con el canto iniciamos Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de fe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 Fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, bailaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús, aleluya, bailaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración que la ofrecemos por todos nosotros, también por nuestra iglesia, por la evangelización y por todos nuestros hermanos que han perdido oraciones por diferentes motivos. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama la conversión. Reconozcamos con humildad, con sencillez, que somos pecadores e imploremos la misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso, por eso ruego a la Santa María, María siempre vive a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que, que intercedan por mí ante, ante Dios Dios, nuestro Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad nosotros Todopoderoso y Eterno, que meditando siempre en las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo tuyo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con fe y esperanza. Nos preparamos para escuchar la primera lectura. Comienzo del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién la escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo? Ante que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas. Y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo. Creador todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes los aman palabra de dios te alabamos señor el señor reina vestido de majestad el señor reina vestido de el Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno el Señor reina vestido de majestad tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin términos el Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes y, y con, con, con su, espíritu. su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.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 apreciados hermanos y hermanas el Señor en su infinita misericordia nos concede palabra de salvación mensaje de vida eterna la palabra de Dios siempre ilumina la palabra de Dios siempre es actual la palabra de Dios fortalece sostiene y ayuda a sus a nosotros los humanos y que escuchamos viendo ya la primera lectura donde aparece hoy del libro del Eclesiástico estábamos leyendo el libro del Génesis y a partir de hoy comenzamos a leer este importante libro del Eclesiástico hay que decir que el Eclesiástico ha sido escrito por un anciano muy sabio muy sabio, se llama Sira y ha sido escrito 200 años antes del nacimiento de Jesucristo y este libro tiene un conjunto de, fra de frases, eh, también refranes, hace alusión con frecuencia a la sabiduría y es importante ver cómo la sabiduría de Dios es el santo temor a Él. Y en esta sabiduría divina hay que entenderla, no como sabiduría humana, intelectual, porque está esa sabiduría intelectual donde tú estudias, ya hace profesional, hace una especialidad, una carrera pero no, estamos hablando de ese saber incluso saber vivir saber eh, pasar por este mundo para dejar frutos saber realmente aprovechar todo lo que Dios te da toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre, dice y comienza a hablar de la sabiduría de diferentes maneras la altura de los cielos, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo, ¿Quién la escrutará, ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo y te va hablando de esa fuente de la sabiduría que es la palabra de Dios de las alturas y sus canales que son los mandamientos eternos de Dios esos son los canales para que esa sabiduría divina cuando tú practica esos mandamientos divinos, los mandamientos de Dios en la vida. Sabe que amas al Señor cuando practica los mandamientos. Quien me ama es aquel que practica en los mandamientos. Y vemos también, hermanos y hermanas, en este Evangelio de hoy, donde Jesús hace, hace ese milagro. Y precisamente un milagro cuando el Hijo del Señor él está hablando sobre todo del niño que está, tiene un espíritu inmundo y el Maestro, claro, siempre dispuesto. Le preguntan que si pueden claro que puede, el Señor siempre puede. Basta que tenga fe y el Señor hace la obra. Entonces el mismo dice, puedo, y más adelante dice el Señor, entonces, eh, que lo va a ayudar y hace el gran milagro. Pero ya por ese, precisamente por ese niño, por ese espíritu inmundo, habían orado algunos, pero no lo habían logrado increpar. Los espíritus inmundos se pasan por todas partes. Por eso hay que tener mucho discernimiento, mucha luz, mucha oración. Se pasan esos espíritus inmundos muchas veces para destruir en la familia, en el hogar para destruir también, incluso los grupos, para quitarte la paz. Por eso es importante, sí, es seguir orando, pidiéndole a Dios, aumenta mi fe, ayúdame Señor, aléjame de todo espíritu inmundo, de todo espíritu que me quite la paz, que me quite también las cosas que tengo. Por eso el Maestro ha dicho, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelva a entrar más. Y salió el espíritu inmundo. Pero ya habían orado y orado los discípulos realmente y no habían logrado sacar el espíritu inmundo. Es que hay espíritu que solo salen con oración, con ayuno. Y no porque tú digas simplemente sal, van a salir, sino todos un proceso también. A veces hay personas que tienen un espíritu inmundo y entonces eso dura, dura un tiempo, un proceso de oración para ir debilitándolo y que al final pueda retirarse. Y el, el maestro Jesús lo levantó al niño cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa los discípulos le preguntaban a Sola, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Oh generación malvada y de poca fe ¿Cuántos tiempos han estado con el Maestro Y todavía no han aprendido Y todavía no, han, eh, no saben luchar contra los espíritus inmundos Todavía no saben luchar porque Viene el Espíritu y con facilidad te derriba Te aparta de la iglesia Te enfría en la fe Busca un motivo para desanimarte, para que tú realmente pierdas el gusto por el amor, por la oración, por el Señor, por la iglesia. Y a veces su espíritu utiliza a otras personas para desanimarte, desmotivarte y para quitarte realmente el deseo de seguir adelante. Resistan en la fe, dice San Pedro el maligno como león rugiente anda buscando a quien devorar Resístale en la fe pues hermanos y hermanas aprovechemos siempre la gracia de Dios somos los discípulos del Señor y somos hoy aquellos que tenemos que trabajar en su viña y expulsar todo espíritu inmundo todo espíritu de división todo espíritu de tristeza, de angustia de desolación de, de, de tribulación todo su espíritu tenemos nosotros con la oración que alejarlo y también exorcizarlo mis pues hermanos y hermanas que Dios nos conceda la fuerza la fidelidad y la perseverancia en la oración y en su iglesia que Dios te bendiga siempre Amén. Amén. vamos a ponernos de pie y vamos a seguir orando a Dios, origen y fuente de sabiduría, que quiso revelarnos su amor y su fidelidad en su Hijo amado, presentemos nuestra súplica y la de todos los hombres, digamos con fe, ten misericordia y escúchanos, Señor. Ten misericordia y escúchanos, Señor. Para que con generosidad y valentía la iglesia dé paso al Espíritu que la lleva por nuevos caminos de evangelización y compromiso, oremos al Señor. Ten misericordia y escúchanos, Señor. Para que Jesucristo, sabiduría del Padre, conceda al Santo Padre y a los obispos y pastores de la iglesia acierto en sus decisiones, firmeza en sus opciones y comprensión acogedora con los fieles, oremos al Señor. Ten misericordia y escúchanos, Señor. Para que nuestras autoridades nacionales y municipales gobiernen con sabiduría, promuevan la paz, hagan respetar los derechos y la dignidad de los hombres, oremos al Señor. Ten misericordia y escúchanos, Señor para que nosotros que participamos de esta Eucaristía permanezcamos firmes en la fe y reconozcamos a Dios que con generosidad nos da sus bienes eternos, oremos al Señor. Ten misericordia, Ten misericordia y escúchanos, Señor. Oremos también, hermanos y hermanas, por toda la reunión del CELAN aquí en República Dominicana para dar seguimiento al signo de, de la didáctica y que puedan encontrar camino para seguir evangelizando en todas las naciones, oremos. Ten misericordia, Ten misericordia y escúchanos, Señor. Por todos los hermanos nuestros que han partido la casa del Padre, para que el Señor le conceda vida eterna y salvación, roguemos al Señor. Ten misericordia, Ten misericordia y escúchanos, Señor. Señor. Y pidamos también por todos aquellos que están poseídos con algún espíritu, inmundo, para que el Señor con su poder y con su dedo divino, aleje y expulse todo espíritu malvado de nosotros, roguemos al Señor. Ten misericordia, ten misericordia y, escúchanos, y escúchanos, Señor. Dios Padre nuestro, escucha y ten compasión de nosotros, que queremos comportarnos como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán Como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforme en nuestras vidas, que en el cuerpo de Jesús te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, el trabajo y nuestro afán. Los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar, te ofrecemos Padre Nuestro. Las penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad.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 sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor, Señor reciba en tus manos este sacrificio, sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su toda santa, su santa iglesia. iglesia oremos al celebrar tu misterio con la debida reverencia Padre, te rogamos que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con, con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo, Lo tenemos levantado, levantado hacia el Señor. El Señor demos gracia al Señor nuestro Dios, es que justo es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo, Padre de todas las naciones.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 su gloria oh, sana en el cielo osana oh, oh, sana, bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad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 Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, santísimo sacramento del altar. Del de mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso. Y dándote gracia de nuevo, pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.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 y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Juan Ramírez, Rafael Enrique, Graciela Antonio Sora Frómeta, Nelson Ignacio, Inocencio Alfonso Gómez, Félix Mejía Abreu, Azucena Mata de Lara.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 Señor, quiero caminar, sin fijarme en los espinos que se pegan al andar. Al andar por los caminos, dame amor, fe y humildad, y yo moveré montar. Si, sí, Señor, Tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, fe y humildad, y yo moveré montañas. Si, sí, Señor, Tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús quiero caminar, para caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido, dame amor, fe y humildad, y yo moveré montañas, si se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 Si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer, dame amor, fe y humildad, y yo moveré montañas, si sí, Señor tú me acompañas, que me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 Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido con este sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, una Ave María para que la Madre siempre nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de, de nuestro Señor Jesús. Jesucristo Amén bien hermanos a los aquí presentes y a todos a partir del miércoles comenzamos ya la cuaresma con el miércoles de ceniza por eso es importante que todos vayamos a la parroquia a la capilla, a la catedral a donde tú pertenezcas, recibir la ceniza ese miércoles, próximo miércoles de ceniza es importante comenzar bien la cuaresma para poder terminarla bien por eso que no quede nadie sin recibir la santa ceniza que es un signo muy bueno para iniciar y para conocer nuestra realidad iniciar la cuaresma. aquí tenemos la celebración 7 de la mañana 10 de la mañana 12 del mediodía 3 de la tarde y 6 de la tarde o sea seis celebraciones para imponer la, la, la ceniza en el miércoles de ceniza y es importante que si no puede ir a una a la parroquia, va otro, ven para acá para que participe con nosotros. Pero es importante recibir la ceniza. Un hermano, un, un hermano católico no puede faltar a, la, a ponerse el signo de la ceniza. Y de aquí también van a ir a centros médicos, a centros educativos y a cualquier otro lugar que haya falta haga falta de ir para que también allá la reciban de manera que a motivarnos y a participar en el miércoles de ceniza el próximo viernes primer eh, via cruce que tenemos es la marcha de la fe desde esta parroquia hacia el convento de los dominico salimos a las seis de la tarde y a las siete celebramos allá la Santa Eucaristía, están todos invitados. Toda la Arquidiócesis de Santo Domingo tiene la marcha de la fe. Pregunta también a dónde y cuál es la ruta de tu marcha de la fe de ese Via Cruz y que se va a hacer. Entonces, es importante este viernes 24, aquí esta marcha de la fe. El, el día 26 de este mes, domingo, primer domingo de cuaresma Radio ABC y Vida FM están convocando una peregrinación y allá un retiro en el Santuario Cristo de los Milagros Hermoso santuario que el Señor nos ha regalado y vamos para allá también a participar de ese retiro y a peregrinar junto a nuestros hermanos Le agradezco también a algunos hermanos que colaboran con esta parroquia San Antonio de Pado. Gracias por su colaboración, porque con esa colaboración ayudas a la evangelización. Ahí están los números de cuenta, tírale una foto y después colabora con nosotros. Estamos ahora impermeabilizando el techo y ustedes saben que toda remodelación cuesta. Y le agradezco su generosidad y Dios le premia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete.